Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas los que nos acompañan en la región. Mi nombre es Diva Lizette Murillo. Me complace ser moderadora de este tercero de una serie de tres partes titulada Deseño Afro, no hay seguridad sin comunidad, emitiendo hoy desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América para apoyar el Deseño Internacional de las Naciones Unidas para los afrodescendientes. El Deseño es una iniciativa global centrada en el reconocimiento en la justicia y en el desarrollo y es particularmente relevante en el hemisferio occidental. Aproximadamente 200 millones de personas afrodescendientes viven ahora en las Américas y están presentes en todos los países de la región. Sin embargo, a pesar del progreso, los afrodescendientes, especialmente las mujeres y las personas LGBTI, continúan siendo discriminadas y viviendo entre altos índices de pobreza y menos acceso a la educación y a los servicios básicos de salud. La primera parte de la serie de Senio Afro se centró en el liderazgo y la participación política democrática. La segunda parte en el empoderamiento económico de la mujer, pero esta tercera parte, No hay seguridad sin comunidad, se va a cubrir en temas de vigilancia policial comunitaria. Así que este programa va a explorar las mejores prácticas en la vigilancia policial comunitaria, para fomentar la igualdad racial y construir también las relaciones de colaboración entre la policía y la sociedad civil. Antes de presentar a nuestro panel, me gustaría dar una especial, por, por supuesto, una calurosa bienvenida a todos nuestros espectadores y grupos en línea que se unen a esta hora con nosotros desde las embajadas y los consulados estadounidenses en toda Latinoamérica. A lo largo del programa, queremos saber de usted, que es el, el espectador, si tiene opiniones o ideas sobre esta discusión o si tiene preguntas para nuestro panel, pueden hacer sus preguntas a través del espacio de chat en la página al lado del retrovisor de video y asegurarse de enviarnos sus fotos usando el hashtag Seguridad con Comunidad. Así que anímense para que compartan esta página en Facebook y en Twitter también. Ahora sí, es un placer presentar a nuestro panel en el día de hoy. Empiezo con Aura Dalia Caicedo Valencia, quien nos acompaña hoy desde Cali, Colombia. Ella es la directora del Centro de Formación y Empoderamiento para las Mujeres Ambulúa. Es también integrante del Comité País de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora. Mi nombre es Aura Dalia Caicedo Valencia. Eh, resido en el departamento del Valle, en Cali por el momento, soy una mujer del Pacífico y bueno, aquí en Colombia. Eh, como lideresa comunitaria, eh, considero que es importante eh, eh, que como comunidad, como sociedad civil, podamos trabajar en aquellas acciones que de alguna manera eh, promueven eh, la igualdad en, entre la sociedad, la igualdad en nuestras comunidades. Y partiendo de, de este principio, eh, podríamos eh, bajarle mucho eh, a esos niveles de, de convivencia y nos remontaríamos a esa sana a convivencia que eh, ancestralmente habitaron en nuestros territorios y que hoy eh, eh, escasa. Entonces se hace imperativo, reitero, que podamos trabajar en, en estos niveles eh, de igualdad eh, y, y trabajar en los niveles de igualdad eh, supone entonces también un trabajo coordinado con las instancias institucionales para que esa justicia ah, sea equitativa. Eh, de tal manera que eh, Frente al a tema de la vigilancia policial y comunitaria, aquí hay que nuevamente reinventar y trabajar en, en una policía que sea cercana a la comunidad y en los cuales se puedan lograr eh, los niveles de confianza, porque esto es justamente lo, lo que hoy está afectado e incide en poder creer en aquellas personas que, eh, que prestan en este servicio. Eh, ahora, en cuanto a la importancia de, de las comunidades en, en una relación de colaboración con las mismas agencias frente a la aplicación de la ley, pues eh, efectivamente hay que nuevamente, digamos, como eh, extender ese puente eh, de confianza, ese puente de, de creabilidad, para volverlo a transitar como comunidad y como pueblo y que no sea el enfrentamiento frente a sectores que el uno y el otro no se creen. Entonces queda una apuesta muy muy grande eh, y muy fuerte eh, para seguir en nuestros territorios, por un lado trabajando al interior de las comunidades, pero en ese mismo sentido trabajando con aquellas eh, instituciones con aquellas instancias que tienen que velar por ese bien común entre todos los ciudadanos y para que nuestros respectivos países pues se pueda vivir un poco en paz, que es el reclamo que hoy hace no solamente Colombia, sino en otros lugares, ciudades de América Latina y del Caribe. Gracias, ahora Dalia, desde Cali, Colombia. Vamos a seguir presentando nuestro panel en el día de hoy. A continuación me gustaría dar la bienvenida a Miguel Lugo, quien nos acompaña desde Atlanta, Georgia, aquí en los Estados Unidos. Miguel es un oficial del Departamento de Policía de Atlanta. Qué buenos días, mi nombre es el policía Miguel Lugo de la Policía de Atlanta. Yo soy el oficial de enlace de la comunidad hispana y de las comunidades multiculturales. Como miembro de la policía, la promoción, la igualdad racial es clave para garantizar la seguridad de las comunidades porque una comunidad que se siente marginada nunca va a tener el valor de sentirse miembro de esa comunidad, nunca va a estar invertido completamente. Si la comunidad se siente que está en su casa, va a tener una responsabilidad y un orgullo propio de mantener su comunidad y hacer todo lo posible por ella. Para mí, la vigilancia policíaca comunitaria significa la comunidad tiene que conocer a sus policías, y el policía tiene que conocer las comunidades para las cuales trabaja, sean las diferentes culturas, diferentes lenguajes, diferentes religiones, diferentes idiomas. Creo que es importante que las agencias de aplicación de la ley desarrollen una relación cercana y de colaboración con las comunidades, porque así se una comunidad en la cual la policía está invertida completamente con ustedes, significa que hay una cooperación, la policía no puede estar con ustedes las 24 horas, así que tiene que hacer un trabajo en equipo. Nosotros somos sus mejores aliados y nosotros tenemos que hacer sentirlos a ustedes que ustedes pueden confiar en la policía. La forma que hacemos eso es invirtiendo nuestro tiempo y nuestros mejores recursos con la comunidad directamente. Muchas gracias, él es Miguel. Y por último, pero no menos importante, vamos a seguir presentando nuestro panel ahora con Carlos Figueroa Harry. Él se une desde Tegucigalpa, en Honduras. Él es instructor a tiempo completo en la Escuela de Investigaciones Criminales. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Fernando Figueroa Harry. Soy su oficial superior de la Policía Nacional de Honduras. Eh, como miembro de la policía, la promoción de la igualdad racial es la clave para mí que garantiza la seguridad y nos permite integra la integración con la comunidad como miembro de la Policía Nacional. Esto juega un papel muy importante ya que este acercamiento eh, nos permite actuar de antemano eh, ante las situaciones que se puedan convertir en una situación de vulnerabilidad o de peligro. En el tiempo que he tenido como policía, también he tenido la oportunidad de darme cuenta de que cuando trabajamos de la mano con la comunidad, eh, los problemas se pueden resolver de manera más expedita. Y esto genera una confianza entre el ciudadano y sus autoridades, de tal forma que cuando ellos se ven agobiados por algún problema que puede caer en la comisión de un delito, acuden de manera inmediata a la policía y cuando ellos eh, interactúan, entonces tienen la confianza de buscar aquel funcionario que les ha prestado el servicio. Por lo consiguiente, creo eh, de manera significativa y no solamente lo creo, sino que estoy convencido que cuando la policía y la comunidad se, se integra en la búsqueda de soluciones, éstas llegan de manera más pronta. Muchas gracias a Carlos, a Miguel y a Auralia por acompañarnos en el día de hoy. Antes de llegar a las preguntas del público, lo más importante, vamos a comenzar esta conversación conociendo más sobre el trabajo de la policía comunitaria. Eh, queremos saber qué es y en qué se diferencia, por supuesto, de la policía tradicional. Y para eso quiero empezar con Miguel. ¿Cuál puede ser la diferencia para que se pueda explicar entre la policía comunitaria y la policía formal, Miguel? Por ejemplo, la policía formal es aquel oficial que está patrullando y respondiendo a las llamadas cuando hay algún tipo de emergencia. Este es el oficial que nosotros llamamos que va de llamada en llamada, el patrullero. El oficial de la comunitario tiene una función completamente distinta, es que ese oficial no responde a llamadas de emergencia directamente, sí respondería como apoyo. Ese oficial va patrullando a las comunidades, pero no está buscando por crimen, está buscando por interactuar con las comunidades. Este, nuestros mejores aliados con las comunidades es sencillo, son los líderes religiosos y los líderes comunitarios. Si hay un evento en una comunidad, el oficial de la comunidad estaría envuelto. Si hay un evento en una iglesia, el oficial de la comunidad estaría envuelto. Escuelas, consulados, eventos públicos, este, para educar a nuestras comunidades relacionados con sus derechos y sus responsabilidades. El oficial comunitario tiene la libertad y el tiempo y el apoyo de su departamento para dedicarle el tiempo necesario a un, una situación específica de la comunidad, lo cual el patrullero regular no podría hacerlo. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces esta misma pregunta para Carlos. Desde el contexto de la policía, ¿cómo se hace la diferencia entonces entre el policía comunitario y la policía eh, formal? Bueno, para nosotros ha sido una política institucional a partir del 2015 generar una estructura de policía comunitaria que nos permita eh, acercarnos más a la comunidad. Eh, recientemente hemos visto la importancia de esta política, ya que permite al funcionario policía, como decía Mielo, intervenir en los problemas de la comunidad antes de que estos se conviertan en delitos. Poder conocer eh, la problemática juvenil, poder conocer cómo es, por ejemplo, los líderes comunales, cómo nos podemos involucrar a través de las acciones que realizan el programa de la iglesia, nos generan a nosotros entonces una forma de poder estar ahí de manera no proactiva, sino de manera activa, conociendo cuáles son los problemas de la comunidad antes de que esto se convierta en la comisión de delito. Y por ende, poder actuar o atacar aquellas problemáticas antes de que esta se desarrolle. Es así que la Policía Nacional de Honduras, en toda su estructura, ha visto dentro del enfoque de la Policía Comunitaria algo muy importante para la solución de problemas, para la búsqueda del acercamiento de la clase y sus autoridades policiales. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Continuemos, ahora sí tenemos a Dalia en línea. Para contextualizar, hemos tenido eh, dos respuestas desde el campo de la policía comunitaria, pero entonces, ¿cómo desde la comunidad se puede percibir y cuál sería la diferencia entre la policía comunitaria, la vigilancia que hace la policía comunitaria, el trabajo y la policía formal? Ahora Dalia, ¿cuál ha sido su experiencia? Eh, muchas gracias. Eh, entendiéndose de la estrategia por la cual se crea, y que en el caso particular de Colombia estaríamos hablando de la policía del cuadrante, es decir, de la cuadra, eh, supone entonces que está cerca, que hay una cercanía con ella. Supone entonces también unas respuestas eh, muy inmediatas y unas respuestas oportunas. Pero ante todo, eh, supone que está integrada a la comunidad. Y en ese sentido, hablamos de una policía que hace parte de la comunidad. Y hacer parte de la comunidad es sentir con ella, sufrir con ella, encontrar salida con ella y sentirse hermanado con los miembros de su respectiva comunidad. Y eso cambia totalmente el horizonte, eh, las posturas y las prácticas. Bueno, vamos a continuar con una segunda pregunta para nuestros panelistas antes de abrir el micrófono a nuestros espectadores. ¿Cuáles serían los beneficios del trabajo de la policía comunitaria en cada una de las regiones? Vamos a tener en cuenta que estos panelistas representan el hemisferio occidental desde Centroamérica, a Latinoamérica y aquí en Norteamérica. Entonces, por ejemplo, para Miguel, desde un contexto donde la problemática social parte eh, de la parte, por ejemplo, de los latinos, la migración y todo lo demás, ¿Cuál sería entonces en ese sentido? ¿Cómo se implementa ese trabajo de la policía comunitaria, Miguel? Ah, nosotros, nosotros tenemos una unidad en la cual se llama uh, la unidad de la de la policía comunitaria, pero mi, de ofi, mi de departamento brega específicamente con las comunidades latinas. Yo voy visito los consulados de este, México, de Salvador, Honduras, por lo menos una vez al mes, visito distintas escuelas visito de distintas comunidades, tenemos un grupo también que le da apoyo que se llama la Asociación Latinoamericana, también lo visitamos, organizamos eventos en conjunto y la mayor parte es educar a la comunidad. Hay mucha mala información. Tenemos mucha, gran parte de la comunidad hispana eh, adquiere su información relacionada con estados migratorios y la ley lo que ven en, el, en la Internet, por lo que ven en Facebook y muchas veces esa información es, no es correcta pues este, nosotros vamos a esas comunidades y tratamos de aclararles. El problema mayormente que tenemos es que la comunidad latina se está negando a llamar a la policía cuando son víctimas de algún delito. ¿Por qué? Por miedo y la percepción de que si ellos son víctimas de algún delito y están en este país ilegalmente, ellos serían deportados. Eh, hay unas leyes que lo protegen. Si usted fue víctima de un delito, este, usted está protegido ante la ley y por llamar a la policía no va a ser deportado. Mi departamento en particular, nosotros no compartimos ningún tipo de información con el departamento de inmigración, uh, en lo absoluto. Hay muchas jurisdicciones, y uh, educamos a nuestras comunidades relacionadas, que tienen que aprender para, en las jurisdicciones en las cuales viven, cuál es el estatus migratorio de ellos en relación con la policía, y mis funciones son también si ellos tienen alguna pregunta, aunque pase fuera de mi jurisdicción, yo me comunico con esos departamentos para verificar si ellos también están protegidos ante la ley. Este, si usted, al ser víctima de un delito, las comunidades cuando migran inmigran, se mantienen juntas. Al mantenerse juntas, el elemento criminal sabe que ellos no llaman a la policía cuando son víctimas de un delito. Y lo que van a hacer es que van a seguir victimizando a esa comunidad. Van a seguir robando, van a seguir asaltando, van a seguir asesinando, porque la comunidad tiene miedo en llamar a la policía. Al usted llamar a la policía, este, entonces tiene la protección de nosotros, de la forma en la cual nosotros estamos ahí para ayudarlos. Tenemos oficiales que hablan su idioma, tenemos oficiales que entienden su cultura y tenemos oficiales que no tan solo educan a la comunidad, pero también educan el departamento de policía. Ahora mismo nuestros oficiales, antes de que se gradúen como oficiales de la policía, en la academia tiene un estramiento de diversidad de cultura. El oficial tiene que entender las comunidades para las cuales está trabajando, el oficial tiene que saber las religiones para las cuales está patrullando las áreas, y tiene que entender la diferencia. Aquí puede que nosotros no lo veamos la realidad de la situación, pero sí el oficial tiene que entender que muchas veces de donde vienen esas personas, la relación que tienen ellos con la policía no es positiva. Pues el oficial tiene que entenderlo para así saber ponerse en el lugar de esa persona y tener un, un, un, una simpatía y un deseo de ayudarlos más a fondo de que llevaría a cargo en otra parte de la ciudad. Es muy importante de que nuestras comunidades este, se acerquen a nosotros, pero también nosotros tenemos que acercarnos a ellos. Nosotros trabajamos para ellos. no nos importa dónde vengan, no nos importa el idioma que hablen, no nos importa el color de su piel, no nos importa su religión. Nosotros trabajamos para ustedes, y es nuestra labor y el la labor del Departamento de la Policía de Atlanta en acercarse a esas comunidades lo más que podamos. Envolverlos a ellos, si se va a hacer una decisión con la comunidad, eh, a llegar a, las, a los líderes comunitarios, a llegar a los líderes religiosos, para envolverlos en un, buscar una solución correcta, para que sea la solución en la cual resuelve el problema, pero también una solución en la cual la comunidad siente que está tomando parte en, en, en resolver el problema. Muchas gracias, Miguel hubo interesante la respuesta y paso entonces a preguntarle a Carlos Figueroa, que también es policía comunitario, teniendo en cuenta el contexto, el, vamos a hacer un contexto desde ahora, Carlos nos ha hablado, Miguel nos ha hablado sobre el contexto migratorio y la amenaza que sienten los latinos en este país, en Estados Unidos y en su área, sobre el tema de su legalidad y poder trabajar con la policía. Pero también vamos a saber qué piensa ahora, Dalia, desde la comunidad, sobre cuáles son los principales miedos, temores, para que la comunidad se acerque y trabaje y haya un trabajo mutuo entre la policía comunitaria y la comunidad. Ahora, Dalia, ¿usted qué piensa? ¿Cuál ha sido la experiencia? Eh, bueno, yo creo que más que experiencia en, en particular. Eh, va direccionada mi, mi respuesta en el sentir de aquello eh, que debe ser, de aquello que debemos seguir cultivando y en lo que tenemos que ganar frente al tiempo y a las circunstancias. Y en ese orden de idea retomo también las la palabras de, de, de la gente que acabo de hablar, eh, donde él habla de, de la estrategia cultural. Entonces, bien... El, hay que hacer uso de, de la herramienta cultural eh, de nuestro entorno y, y esa herramienta nos va a permitir como conozcámonos un poco más. En ese orden de ideas estaríamos hablando a través del arte, de la cultura, eh, todo lo simbólico, y en nuestro caso particular como pueblo negro estaríamos hablando de una herencia ancestral. Esa herencia ancestral que supone que es... Eh, espiritual y que, y que es sanadora. Aquí hay que afinar esos vínculos de relaciones. Y esos vínculos de relaciones tienen que ver con esos lazos de fraternidad y de familiaridad en el sentido extenso que hemos tenido. Entonces, allá hay algo por donde recuperar. Entonces, de igual manera, hay que seguir mm, transitando en este camino de, de ganar confianza. Pero por otro lado, eh, tenemos que ser pacientes y, y hay que darle un poco eh, tiempo al tiempo, porque en el caso particular de Colombia los dolores son muchos, las heridas son muchos, eh, pero es posible. Y será posible cuando ambas partes lo, lo entendamos y que tanto la, la policía institucionalmente, como la, la sociedad civil y desde las apuestas organizativas, donde venimos trabajando en toda esa gama de derechos humanos, eh, lo cual eh, dentro de las acciones afirmativas y dentro también de, del trabajo de, de incidencia, eh, tratamos frente a aquella participación como ciudadanos y como ciudadanas, y esto indudablemente eh, significa eh, poder vivir en paz, poder vivir en sana convivencia. Y bueno, sencillamente todos somos de la misma familia y somos del mismo tronco. Muchas gracias, ahora Dalia Caicedo, desde Cali, Colombia. Vamos a continuar. Recuerden que estamos en una serie eh, para apoyar el decenio afro desde el Departamento de Estado. Seguimos preguntando, me gustaría saber ahora para preguntarle también a Miguel, ¿cómo pueden la policía de alguna manera, necesita implementar la seguridad y necesita marcar un orden? ¿Cómo se hace para trabajar desde adentro de la comunidad, poder impartir ese orden que definitivamente es la base del trabajo de un policía, sea comunitario o sea un policía normal? independientemente sea oficial comunitario o sea oficial uh, patrullero, la, tiene, tiene las mismas funciones, tiene el mismo poder de hacer cumplir la ley. Eh, una de las de las cosas que está haciendo el departamento en la ciudad de Atlanta es que si hay una comunidad este, en la cual está siendo combatida por el crimen este, y está siendo abandonada por este, económicamente o socialmente, lo que hacen es que buscan propiedades las cuales están en bajo costo, las remodelan y están mudando a los oficiales de policía que así si lo deseen, a vivir dentro de esas comunidades. So, el oficial no es solamente un patrullero, sino el, el oficial se convierte en un vecino. Tenemos muchas áreas en la ciudad de Atlanta, en las cuales tenemos eh, dos, tres, cinco oficiales viviendo en la misma comunidad y ellos, como parte de sus funciones, es que este, viven en la comunidad su, después de cumplir con su horario regular de trabajo, esos oficiales también dedican horas extras patrullándose sea caminando, sea en vehículos, sea integrándose a actividades comunales, sea visitando las escuelas, sea visitando los parques en sus propias comunidades. Y hasta ahora, gracias a Dios, está funcionando muy bien. Empezó, al principio, uh, por el, que eran áreas de alto crimen, los oficiales no se sentían seguros. Pero en estos momentos, la lista de espera por oficiales que quieren participar en ese tipo de, de, de, de actividad está aumentando grandemente. Otra es este, juntarnos con entidades cívicas, entidades privadas, en las cuales podamos llevar, y, y con los líderes religiosos y comunitarios. Por ejemplo, si usted tiene un parque recreacional, tiene una cancha de baloncesto, un campo de soccer, en la cual, después de ciertas horas, la, el ciudadano decente no puede participar o utilizar esas facilidades porque hay un elemento criminal, entonces en conjunto la policía con la comunidad organizan eventos a esas horas y traemos un elemento positivo a un lugar donde están ocurriendo cosas negativas y así tratamos de hacer que ese elemento este, criminal, ese elemento negativo se mude a o salga a de esas áreas. Muy bien, muchas gracias. Ahorita vamos a continuar entonces con Carlos desde Honduras para hacerle la misma pregunta. ¿Cuáles han sido las barreras que usted ha encontrado en su comunidad teniendo en cuenta que las políticas y teniendo en cuenta de alguna manera eh, que los contextos son distintos? ¿Cuáles han sido esas barreras que usted ha encontrado para trabajar y para implementar la seguridad comunitaria? Bueno, al principio es de reconocer que existían elementos de desconfianza entre lo que era la ciudadanía y la policía, eh, debido a esta integración hemos venido empezando a algunas colonias o ciudades de, la, de Tegucigalpa que permiten a través de grupos como por ejemplo Grey, eh, grupos de policía comunitaria que han ido trabajando con comunidades en conflicto y una vez que la policía se va integrando a estas comunidades, lógicamente, como decía ahora, la cercanía entre la autoridad y el ciudadano genera un grado de confianza cuando el ciudadano se ve afectado. Entonces, acude a aquel policía al cual no lo ve como una persona allegada, sino como un miembro activo de la comunidad y expone cuáles son sus problemáticas de manera más directa. No vamos a negar que existen partes donde... Todavía no se ha trabajado al 100% con lo que es la policía comunitaria, pero este es un proyecto que la Policía Nacional y a través de la Dirección Estratégica de Policía Comunitaria ha ido implementando en aquellas zonas con mayor conflicto, entonces el policía está más cercado a su comunidad. Bueno, muchas gracias. Recuerden que estamos en el especial de Desenio Afro. No hay seguridad sin comunidad. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todos por acompañarnos. Vamos a empezar, entonces, esta discusión con nuestro principal invitado, por supuesto, usted, el espectador. Y vamos a intentar contestar la mayor cantidad de preguntas posible de acuerdo, entonces, a nuestro tiempo. Vamos a la primera pregunta para Carlos y para Miguel. ¿cuáles son algunos pasos importantes que un departamento de policía puede tomar para implementar la vigilancia comunitaria? Bueno, uno de los pasos importantes que la policía puede hacer es buscar, este, si tenemos una comunidad uh, afroamericana uh, o afro-latina, este, eh, Buscar oficiales que sean también pertenezcan a ese grupo. Mm. Ese oficial este, va a necesitar menos adiestramiento porque ya conoce la cultura, es su propia gente. Entonces al oficial acercarse a esa comunidad no lo van a ver como una, una persona de afuera, lo van a ver como este uno de nosotros. Me pasa a mí cuando yo visito las comunidades latinas. Este, al principio el oficial eh, que no es latino llega al lugar y las comunidades no quieren cooperar. ¿Por qué? Porque no se sienten seguros, no se sienten la confianza. A la vez que yo o otros oficiales que son latinos llegan a la comunidad y empiezan a interactuar con las comunidades, usted ve se la confianza crece, pero es algo que el departamento tiene que mantener. Es algo que hay que seguir eh, condicionándolo, hay que alimentarlo, visitando las comunidades, no solamente ir en un momento específico y después olvidarse de ellos. Otro elemento es que el oficial no puede solamente visitar la comunidad cuando hay una emergencia. El oficial no puede visitar una comunidad solamente cuando ha ocurrido un delito. El oficial tiene que visitar sus comunidades constantemente. Interesante. Vamos a ver qué dice Carlos. Claro que sí. Estoy de acuerdo con Lugo en la parte de integración. La parte de integración forma dos papeles importantes. Primero, el ciudadano identifica a la autoridad como parte de su comunidad. Y segundo... El policía o el miembro de seguridad se siente parte de esa comunidad. Por lo consiguiente, el enfoque no va a haber una ruptura que pueda dañar esa sinergia que se da entre la comunidad y, el, y la autoridad. El ciudadano va a ver al policía, tanto en, la, en el momento del conflicto, así como cuando se dan actividades digamos deportivas, actividades recreativas o educativas. El policía no solo debe llegar en el momento del problema, debe estar ahí siempre pendiente de lo que está ocurriendo en la comunidad para sentirse parte de la comunidad y que la comunidad lo mire como parte de sí y poder actuar. La educación es otro papel importante. Eh, los programas que ha venido desarrollando la Policía Nacional de Honduras ha permitido que desde los centros educativos vayan viendo a la autoridad como parte de su comunidad y no como aún haya llegado en el momento del conflicto. Así es, gracias. Él es Carlos Figueroa, desde Honduras. Seguimos con una próxima pregunta para Hora Dalia, en Cali, Colombia. ¿Cómo puede la sociedad civil apoyar los esfuerzos de vigilancia comunitaria, incluyendo lugares donde este puede ser un concepto nuevo o no se está implementando actualmente, Aura Dalia? Bueno, pienso que, de alguna manera, el trabajo que vienen realizando, eh, las diferentes eh, organizaciones de la sociedad civil eh, hacen parte eh, eh, de, de ayudar eh, eh, en ese sentido, el trabajo de los líderes sociales. El trabajo que se direcciona en ese semillero eh, de derechos humanos a, apuntan también hacia que sumemos para que hayan espacios eh, de sana convivencia. La, los diferentes procesos buscan la armonización y, y tratamos de alguna manera de que esa resistencia pacífica eh, que hoy está amenazada en nuestro territorio, pues trate de, de hacerse presente y, y de afincar. Es por lo tanto entonces un compromiso... Un compromiso de todos y tiene que convertirse en, en un compromiso eh, de vida porque aquí todos somos eh, ganadores. Se requiere entonces eh, que las diferentes apuestas organizativas de mujeres y la policía de manera conjunta eh, aprovechemos este momento eh, que internacionalmente se está moviendo del diseño de los afrodescendientes justo. Justicia, justamente, es el ter, uno de los términos eh, que implica. Entonces, que en ara a, a esa justicia, eh, la institución eh, siga avanzando en sus mecanismos internos eh, de derechos humanos, del de cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la norma, lo que supone, entonces, trabajar también eh, con comunidades altamente vulnerables y con grandes afectaciones, lo que supone también eh, no ser de esa ciudad, pero llegar a trabajar allí. Porque no es lo mismo eh, un policía que llegue a un territorio del Pacífico que venga del interior del país. Allí hay choques culturales que tienen que ver con la conmovisión y con el grado de entender y de entendernos. Entonces, por lo tanto, eh, aprovechemos el decenio. Y eso es un reto. Que en estos momentos históricos, entonces, eh, a la policía institucionalmente eh, le está diciendo, bueno, eh, sensibilicemos más a nuestros agentes, a esos servidores de la comunidad, frente a lo que implica entonces trabajar con un sentido comunitario, trabajar con un sentido de pueblo, trabajar con un sentido sintiéndose comunidad, y parte de ella. Entonces, como es parte de ella, hay unos momentos que son eh, de llamadas de atención. Hay un momento de decir, por aquí no es. Pero en ese mismo sentido, la comunidad sabe, entiende, comprende y, y se da la ganancia que se requiere en nuestros países, en nuestro territorio, frente a la paz y frente a la convivencia. Ahora, Dalia, rápidamente usted ha mencionado el punto, un punto estratégico, la mujer. Usted como representante nacional de un grupo de mujeres afrodescendientes, ¿cuál cree que debe ser el papel, el rol del papel de, en esta clase de estrategias para crear eh, comunidades seguras desde la policía comunitaria? Bueno, sin duda alguna eh, se requiere entonces trabajar eh, con políticas que garanticen eh, que garanticen derechos. ¿eh? Eh, hoy, cuando hay muchos miedos y muchos temores, el ejercer el liderazgo, y ese liderazgo sano, transformador, eh, y que vaya hacia esas grandes transformaciones de vida y de condiciones de vida. Entonces estamos hablando con una garantía de derechos. Necesitamos entonces políticas que que propendan hacia esa mejor calidad de vida del pueblo y de las mujeres, que somos las que de alguna manera culturalmente hemos permitido que, que la cultura eh, permanezca, prevalezca, con unos valores ancestrales. Significa entonces eh, de hacer unos mayores esfuerzos frente a todos los índices de violencia que se están dando en nuestros territorios, en nuestras comunidades, donde el mayor dolor... ...lo viven y lo vivimos las mujeres. Se trata entonces de manera específica también... Eh, ...trabajar y liderar acciones que tengan que ver... Eh, ...para minimizar... Y, y, ...y fuese para quitar todos los tipos de violencia... ...que hoy se encargan de dañar la vida de las mujeres... ...ya sean mayores, ya sean jóvenes... Eh, ...ya sean niñas. Es decir... Las mujeres necesitamos seguir trabajando, seguir transitando la vida, seguir tra transitando los caminos sin miedos. Muchas gracias. Temor. Ahora, Dalia, seguimos en este especial de Senio Afro. No hay seguridad sin comunidad desde el Departamento de Estado. Una pregunta desde la Embajada de Tegucigalpa. ¿cómo se puede tener una presencia más permanente de la policía en las comunidades afrodescendientes y en áreas marginalizadas? Vamos a hacerle esta pregunta, por ejemplo, a Carlos, eh, de, en Honduras. Carlos. Una de las partes importantes de la formación policial tiene que estar enmarcada lo que es la integración social. Eh, los pueblos, como decíamos anteriormente al hay que integrarnos en el proceso de seguridad y la cercanía entre cada uno de los pueblos va a permitir entonces de que los, sus eh, conciudadanos reciban la formación de seguridad y vuelvan a su pueblo a generar seguridad, a sentirse parte, a ser críticos positivos. El policía que viene de la comunidad garífuna, en mi caso, y regresa a la comunidad garífuna, tiene una mayor aceptación que un policía que no es de la comunidad carífuna y va a esa comunidad. Entonces, desde este punto de vista, lo que son los centros de estudio de formación policial tienen un gran trabajo en lo que es la parte de integración de las diversas comunidades de nuestro país en el proceso de formación e integración de los funcionarios policiales en las diferentes áreas comunitarias. Muchísimas gracias. Seguimos con una próxima pregunta desde el Centro Cultural San Pedrano, San Pedrano en Honduras. ¿Cuáles son los retos y obstáculos que viven los miembros de la policía comunitaria? Esa pregunta va para Miguel. Los obstáculos viene siendo ganarse la confianza de la comunidad. Primero, este, cuando el oficial eh, se va a acercar a una comunidad afro, afrodescendiente. Y el oficial no es de, de af, afrodescendiente. este Va a tener este, menos a cooperación que un oficial que pertenece al, al, al mismo grupo. Este, por eso es que nosotros tardamos de poner los oficiales que son de afrodescendientes en esas comunidades, porque sí conocen la cultura. Ellos visit, conocen la cultura, visitaron las escuelas, conocen el idioma, conocen las costumbres, conocen este, problemas sociales. Este, tenemos que visitar esas escuelas para escuchar entonces los niños de escuela uh, superior o de que están próximos a graduarse, que ya esos niños ya se están preparando para ejercer eh, o grados universitarios o empezar a ser este, este, miembros productivos de la de la sociedad. Eh, que, ¿Cuáles son sus problemas? Este, los miembros comunitarios, los miembros religiosos. Tenemos que invertir tiempo en nuestros miembros este religiosos y nuestros miembros comunitarios para... Eh, ellos tienen el oído, ellos saben todas las preocupaciones y todos la, la, los problemas que hay en sus comunidades. Nosotros tenemos que trabajar junto con ellos para así poder identificar y resolver los problemas que tengamos, pero resolver esos problemas envolviendo a la comunidad, trabajar juntos. Gracias, Miguel Lugo, quien nos acompaña desde Atlanta, Georgia. Seguimos una pregunta para Aura en Cali, Colombia. En su experiencia de trabajo con mujeres afrocolombianas, ¿cómo se puede incluir mejor a las mujeres de comunidades históricamente marginalizadas en las discusiones que afectan la seguridad de sus comunidades, Aura Dalia? Eh, pienso, eh, Diva, que justamente su pregunta da la respuesta y es incluir justamente a las mujeres de las comunidades que históricamente eh, hemos sido marginadas. Entonces estamos hablando de, de, de, de unas posibilidades, y esas posibilidades tienen que ver con, con promover talento, y en ese es promover talento, involucrar a los jóvenes y a las jóvenes. Supone entonces también formar y promover nuevos liderazgos, y reitero, liderazgos transformadores, liderazgos eh, que sanen, liderazgos que sean fruto como desde el mismo corazón, ese corazón abierto que ha tenido la comunidad negra y que es capaz de abrazar a todos y a todas. Necesitamos entonces eh, posibilidades e inclusión en aquellas que tienen que ver con oportunidades eh, de los estudios superiores, oportunidades laborales, Allí hay una, unas grandes brechas en nuestros territorios y con la población juvenil que de alguna manera hace que nuestra gente se embolate y se enrede en el tiempo. Y algo que se viene reiterando, y no solamente en Colombia, sino a través de los diferentes países y desde las organizaciones, es incidir para que eh, las mujeres políticamente se empodere. Eh, y eso supone entonces poder acceder a espacios de representatividad eh, de manera igualitaria. Eso supone también escuchar a las mujeres, pero además de escucharla, es dar respuesta a aquel ser que vela y que históricamente ha velado por el bien y el bienestar de la comunidad. Y en otro sentido, entonces estamos de hablando, eh, de formar en derecho y de formar también con sentido de comunidad, con sentido de pueblo. Y este último es un llamado y es una invitación amorosa a la institucionalidad, a la policía. Muchas gracias. Continuamos con una pregunta para Miguel, quien nos acompaña desde Atlanta, Georgia. ¿Cuál es, Miguel, el papel de las unidades de enlace con las comunidades minoritarias y las oficinas de diversidad y cumplimiento de igualdad de empleo en estos esfuerzos. ¿Cómo trabajan? Ah, las funciones de la, por ejemplo, mi función es verificar este, los delitos que han sido cometidos en los cuales tenemos víctimas que son este, latinos o afrodescendientes, comunicarme con ellos, verificar si ellos entienden el procedimiento criminal, este, ayudarlos por el procedimiento. Eh, muchas veces eh, ayudarlos con el idioma, ayudarlos explicándole el proceso, ayudándolos, poniéndolos en contacto con entidades cívicas y gubernamentales las cuales brindan apoyo, por ejemplo víctimas de violencia doméstica, víctimas de, de a, agresiones agravadas, víctimas de violencia sexual, este, ponerlos en, en contacto con eh, lugares refugios en los cuales los puedan ayudar, este, ponerlos en contacto con programas los cuales ayudan con costo de pagos médicos y pérdidas de funciones laborales, ponerlos en contacto con este departamento del trabajo, el cual le, le protege sus beneficios y, su, y sus derechos laborales, eh, pero relacionado con otro de ponerlos ellos en lugares en los cuales al final de la, pre, de la última pregunta fue relacionado con laboral o eso no es el departamento de la policía. Pero sí los podemos poner en contacto con el Departamento de Trabajo, ponerlo en contacto con entidades privadas, las cuales sí podrían ellos eh, darles tipo de adiestramiento si es, si no consiguen trabajo y es por falta de adiestramiento o educación, a ayudarlos a que terminen con distintos programas, este, eh, grados de escuela para que tengan su diploma y puedan poder ejercer distintas funciones. Eh. Como ayudarlos a navegar en el sistema, podría decirse. Exacto, Exacto sí. Sí, no solamente el, el lado criminal, pero también cómo ayudarlos a que sí salgan de esos problemas en los cuales ellos están teniendo. Bueno, muchas gracias, Miguel. Es un trabajo mucho más integral eh, por parte de la, de la Policía Comunitaria. Una pregunta para Aura Dalia. Aura Dalia, ¿cómo visualiza un compromiso significa significativo entre la sociedad civil afrocolombiana, entre la comunidad, la gente, y la aplicación de la ley? Mm. Que esto no se quede en sueño. Estaríamos diciendo entonces, menos discurso y más compromiso. Menos discurso y más acción. Menos teoría y más praxis. Una comunidad comprometida con el presente y con el devenir histórico de nuestros pueblos, de nuestros territorios y del Pacífico. Y el agente de la policía haciendo parte de esa comunidad, con corazón, con arraigo, sentido de pertenencia. Eres pueblo, únete con tu pueblo, sal con tu pueblo. Así. Muchas gracias, ahora Dalia. En ese mismo sentido, me gustaría preguntarle a Carlos y a Miguel, ¿cómo se podría medir el trabajo, medir las expectativas cumplidas de esta clase de estrategias de lo que hace la policía comunitaria? ¿Cómo puede Carlos o cómo puede Miguel decir si sí, estamos avanzando y vamos a continuar o necesitamos cambiar estas estrategias? Ah, por ejemplo, del usted, Carlos. Primero desde el punto de vista y la confianza que la comunidad va acrecentando en sus autoridades, el acercamiento de la comunidad para con sus autoridades es uno de los principales indicadores que nos permite conocer qué tanto nuestra, nuestros ciudadanos han recuperado la confianza en las autoridades y cómo nosotros nos vamos involucrando día con día en cada una de las actuaciones de la comunidad. Continuamos entonces, Miguel, ¿cuáles son sus indicadores eh, de cumplimiento? Uh, por ejemplo, en, la, en las... solucionando crímenes. En un lugar donde no se tenía ningún tipo de cooperación con la comunidad y la comunidad estaba siendo abatida por el crimen, ahora tenemos comunidades en las cuales el crimen es casi no existente porque la comunidad... Desde de, no esperan que comience el delito, cuando venga el sospechoso en su comunidad, ya empieza a comunicarse con la policía, ya empiezan a, da, a darle sus preocupaciones, ya empiezan a decir, estamos notando este tipo de, de, de conducta y nos preocupa, no queremos que esto llegue a algo mayor, entonces estamos haciéndolo en conjunto. También programas en los cuales tenemos para los niños este, de programas de verano o después de escuela, en áreas donde nunca esas comunidades participaban, ahora tenemos las comunidades participando en grandes números, este, programas de deporte, programas de educación, programas de centros comunales, estas comunidades, las comunidades latinas, las la comunidades de afrodescendientes no estaban participando, ahora están creando nuevos este, cuerpos y nuevas este, oficinas y centros culturales, de recreacionales, porque sí, ya hay los números en los cuales ellos no solamente están, pre están preguntando por qué lo están haciendo en esta comunidad, qué pasa con nosotros, nosotros también lo, lo, lo queremos y lo estamos interesando, y se están creando esos, esos nuevos centros culturales en los cuales las comunidades pueden ir eh, a participar y, y sentirse que sí están siendo tratadas de la misma forma que el gesto de la, de la ciudad, el gesto de las comunidades. Excelente, muchas gracias. Les recuerdo que estamos emitiendo desde el Departamento de Estado en Washington, D.C. Este es un especial de Senio Afro. No hay seguridad sin comunidad. Y continuamos con una pregunta desde el Centro Cultural San, Pe San Pedrano en Honduras. ¿Cómo se educan las personas para que no hagan divisiones, no tengan divisiones raciales entre los policías comunitarios? Vamos otra vez con Carlos. Bueno. Para evitar la división, primero que nada, tenemos que trabajar con lo que es la integración. Cuando nosotros generamos divisiones es porque desconocemos qué es lo que se está haciendo en nuestro alrededor. Eh, una de las situaciones importantes que hemos vivido en el pasado con ciertas comunidades es que creía que la policía no les iba a dar la atención requerida por el simple hecho de pertenecer a X o Y comunidad, pero a medida que ellos van exponiendo sus quejas, se van integrando a los equipos de trabajo y van viendo de que la solución no solo debe de ser desde el punto de vista de seguridad pública, sino desde el punto de vista de seguridad ciudadana que es aquella que nos dice a todos que para poder encontrar la solución a un problema tenemos que involucrarnos y formar parte de la solución, entonces se van dando cuenta de que es necesario, como decía Lugo que tenemos que incorporarnos para encontrar las respuestas adecuadas pero actuando como parte de esa solución y no solamente como parte del problema. Excelente. Continuamos entonces con Miguel y yo le añado algo a esa pregunta. ¿Cuáles serían algunos buenos ejemplos que usted tenga en cuenta en estos programas de vigilancia comunitaria, que usted haya participado o que usted conozca y las tenga presente para com comentárnosla? Uh, por ejemplo, uno de los programas que nosotros tenemos es que, como había mencionado antes si se detecta que hay un lugar en una comunidad en la cual está siendo combatida este, por el crimen y un parque, cancha de baloncesto campo de, de, de fútbol en el cual la comunidad ya no puede utilizar porque hay un elemento criminal nosotros estamos organizando actividades junto a la comunidad y retomando esas, esos lugares estamos mudando oficiales uh, de la policía que están buscando por residencia mudándose a esas comunidades y formando parte de las comunidades. Están ellos viviendo ahí, están patrullando su comunidad. No lo hacen como oficial de policía, sino lo están haciendo como vecinos. Tienen un interés propio y un interés genuino porque es donde ellos viven. Tenemos, eh, no son solamente el oficial, sus familias trabajan en esas comunidades, sus hijos van a esas escuelas y se integran formalmente con ellos. También este, detectamos este, de, periodos de. de, de de festivos festivo, en los cuales se... esta época de Navidad, en los cuales los oficiales identifican familias que están en necesidad en esos lugares y con nosotros entonces llevamos a esas familias las cosas que ellos necesitan, sea comestibles, sea este, ayuda para renovar las propiedades, no solamente con el departamento de la policía, el, el departamento de la policía sirve como si fuera un enlace entre la comunidad la persona que necesita los beneficios, y las entidades cívicas y las entidades privadas que sí pueden ayudar. No todo tiene que venir del departamento de la policía. Sí se puede utilizar elementos que estén en, el, en, el, en, el, en la comunidad privada, pero sí el oficial es el que está haciendo esas esa, esa, este, conexiones. Y por ende, cuando las personas necesitan ayuda, no solamente porque hay un delito que está siendo cometido, sino necesitan ayuda porque la propiedad está decayendo, eh, necesitan ayuda porque hay una persona que necesita algún tipo de, de, de medicamento o ayuda médica y no se le está brindando. Entonces la policía sí está ahí para ayudar, no solamente cuando la comisión de delito, pero también para ayudar a personas en otros niveles de sus necesidades. Excelente, es decir, tiene que ver en un sentido más preventivo que en un sentido Exacto. más correctivo y criminal. Excelente. Segui seguimos con este especial de decenio Afro, no hay seguridad sin comunidad. Una pregunta del Centro Cultural San Pedrano en Honduras. Muy activo. saludos. ¿Cuáles son los pasos para implementar una vigilancia comunitaria en comunidades que no tienen ninguna relación o, la, o eh, de alguna manera no hay una buena relación con la policía ¿O es de pocos recursos? ¿Cuáles serían esos, casos, esos pasos para poder implementar? Eh, sigamos con Carlos en Honduras. Bueno, una de las estrategias utilizadas por el Gobierno de la República y por la Policía Nacional son las actividades recreativas que se han ido incorporando paso a paso o poco a poco en las comunidades. Los parques recreativos que se han ido construyendo han generado los espacios públicos para que los ciudadanos puedan ir acudiendo a estos espacios públicos, eh, las actividades que tienen que ver, por ejemplo, con recrovías, las actividades que tienen que ver con lo que son eh, las carreras olímpicas o las carreras que realiza la policía para que la ciudadanía se vaya adhiriendo a su policía, han generado cambios eh, estructurales muy importantes no es deber a la policía como un ente represivo, sino como parte de la comunidad, como parte de la comunidad darse cuenta de que en cualquier momento la policía va a estar presente en la búsqueda de solución del conflicto o acompañándolos, como decíamos anteriormente, en la solución de cualquier problema sin que éste se convierta en un delito. Continuamos entonces con Miguel. Miguel, de alguna manera entonces... ¿Cómo podrían implementarse espacios para eh, establecer seguridad comunitaria a través de la policía en comunidades que no las tengan? Uh, tenemos que verificar. Eh, es importante que nuestra comunidad sepa y tenga la confianza para identificar y notificar los delitos. Es uno de los problemas que tenemos cuando las comunidades no tienen la confianza de la policía, se cometen delitos en esas comunidades y ellos no identifican, no llaman a la policía para notificarlo. En otras palabras, es como si nunca hubiese sucedido. Al ellos no, no notificar a la policía, cuando vienen nuevas ayudas y nuevos recursos, y van a ser distribuidos en las comunidades y buscan en esa comunidad en particular, en papel aparece como que no hay delito ¿Por qué? Porque ellos no llaman a la policía. Lo que estás haciendo sin ellos sin tener intención, es que están haciendo que esos recursos entonces los envíen a otras comunidades que sí están notificando los delitos. Pues nosotros tenemos que ir a esos lugares y dejarles saber a ellos que no hay ningún problema en, en notificar la comisión de delitos. que Ellos están protegidos, los ponemos en contacto con distintas ayudas, los ponemos en contacto con distintos programas, los aclaramos y los educamos en la posición de la policía y el Estado migratorio, en el caso de nosotros, nosotros, nuevamente nosotros no compartimos información absoluta con el Departamento de Inmigración, pero muchas veces no es donde ellos viven, es donde ellos trabajan. La, eh, hay que educarlos en las jurisdicciones. La, todas las ciudades tienen un departamento de policía distinto, pues nosotros tratamos de educarlos para que ellos sepan en qué lugares sí pueden ellos sentirse las libertades de comunicarse con la policía y si no, pues nosotros somos los que hacemos el acercamiento a esos departamentos. Muchas veces yo he tenido que comunicarme con otras comunidades y otros departamentos de policía para indicarles problemas que hay comunicados en sus jurisdicciones y verificar cómo podemos nosotros, por ejemplo, asistirlos a ellos en ayudar a esas comunidades, sea por el problema de idioma, sea por el problema cultural, el problema religioso que ese departamento puede que no tenga los recursos, pues nosotros sí. No solamente ayudamos este, a la comunidad, ayudamos también a comunidades cercanas a nosotros. Para cerrar el ciclo de, del sentido de esta pregunta en comunidades que no tengan esta clase de estrategia, me gustaría preguntarle, o más bien pedirle ahora a Dalia, ¿cómo le da recomendaciones? Tenemos a un instructor eh, de criminalística en Honduras y también tenemos a un oficial de la policía en Atlanta. ¿Cómo recomendarles el papel de la mujer dentro de estas estrategias y planes para implementar seguridad comunitaria? Porque no es, eh, digamos, todos sabemos cómo la mujer cumple un papel bastante importante en una comunidad. Ahora, Delia, ¿qué recomendación le podría dar a nuestros compañeros en el panel de hoy? Bueno, por un lado, decirles que eh, el diseño se convierte entonces en una maravillosa oportunidad para que al interior de la institución también se haga un trabajo específico con los eh, policías afrodescendientes, eh, que no se la pierdan. ¿no? De igual manera eh, debe ser integrador con todo el cuerpo, pero tiene que haber un compromiso como mucho más de vida con, con los hermanos afrodescendientes. Por otro lado crear unos escenarios de integración, unos escenarios en torno a la comunidad, donde las mujeres eh, eh, jugamos unos papeles muy importantes. Eh, por otro lado, tiene que eh, ver con eh, seguir trabajando con, con el respeto a la vida, respeto a la vida. Y toca poder mirarnos a los ojos serenamente, y para podernos mirar serenamente a los ojos como pueblo, como comunidad y, y poder percibir y sentir que tú formas parte, que yo formo parte y que somos el todo, entonces allí mmm, cambian las posturas. Excelente. Y por lo tanto... Vamos a continuar, sí. lastimosamente el tiempo en, en estos escenarios, pues, a premia, pero para ir cerrando también, la última pregunta para cada uno de nuestros panelistas, ¿Cómo el resultado de esta conversación? ¿Qué acciones se pueden tomar para apoyar el diseño afro? ¿Podemos terminar para que concluya ahora Dalia, por favor? Y continuamos con nuestros próximos panelistas. Sí, ahora Dalia, continúa. Entonces, eh, deseamos que el, el diseño no pase sin pena ni gloria. Y esto significa también, frente al tema eh, que hoy hemos, hemos tocado, que hemos compartido, supone un compromiso eh, muy profundo eh, de la policía, de los policías, de sus agentes y de esta estrategia eh, frente a la policía eh, comunitaria. Entonces, que no se convierta en el mero sueño en la mera intencionalidad, sino que creemos que es posible. Transitemos por este puente maravilloso que es de convivencia, que es de confianza y que es de familia. Muchas gracias, Aura Dalia. Ahí está Maura Dalia Caicedo desde Cali, Colombia. Continuemos con Miguel en Atlanta para cerrar este ciclo de Deseño Afro. Hay que motivar a nuestra comunidad afrodescendiente a involucrarse políticamente en, en, con los departamentos y con las ciudades. Hay que educarlos para que decirles la importancia que es de que no solamente ellos estando afuera siendo víctimas de alguna situación social, ellos al, al involucrarse en políticamente, ellos van a tener el poder de tomar decisiones, lo cual afectaría directamente cómo la agencia policial funcionan en sus comunidades. Hay que motivarlos a ellos a que sigan adelante, a que si no pueden tener las aspiraciones políticas, pero por lo menos sí se envuelvan en el departamento de policía para que puedan ir directamente ellos ayudando a sus comunidades nuevamente. Muchas gracias, Miguel Lugo, desde Atlanta, Georgia. Y continuamos y cerramos con Carlos Figueroa en Honduras. Carlos. Bueno, desde el punto de vista, eh, sería trabajar de forma integral entre lo que es la comunidad y sus autoridades para generar espacios de integración y así crear políticas que permitan la incorporación de diferentes grupos sociales, especialmente lo que somos los afro-hondureños en lo que es la Policía Nacional, y así poder cubrir aquellas expectativas que de nuestro pueblo se espera para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Muy enriquecedora cada una de sus respuestas. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a nuestros estimados panelistas por una discusión pues muy vibrante y gracias a nuestros televidentes en línea, a los grupos y las embajadas y en los consulados estadounidenses que han ayudado a hacer de este pues un gran programa. También nos gustaría especialmente reconocer a aquellos que participaron en los grupos de visualización en las siguientes ubicaciones. Saludos al Centro Ecuatoriano Norteamericano en Guayaquil, Ecuador, al Centro en Caracas, el, al CBA del Centro en Caracas en Venezuela, a la Universidad y de la Policía y la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, esto es en Honduras, al Grupo en la Ceiba Honduras, al Centro Cultural San Pedrano, en Honduras también. Así que, nuevamente, muchísimas gracias y espero verlos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Igualmente. Gracias, papá.